Una mujer que sufría ataques de epilepsia murió ahogada la mañana del pasado domingo en las aguas del río Jaya, sector Barrio Azul, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Adalgisa Castillo falleció a causa de asfixia por inmersión, que lo recibió en el momento que cayó a dicho río, luego que sufriera un ataque de epilepsia. De la cama para hacer dipinos, allí cubo ¿no? Y yo abro la puerta, cuando abro la puerta, la veo a ella ahí. ¿A ver, ¿a dónde ella? Ahí, boca abajo. ¿Y qué tú hiciste, con la a bajé corriendo por ahí, cuando bajé, yo la, la, la traté de sacar, la saqué nada más hasta ahí, y fui a buscar a mi abuela. ¿Qué hora era, Omar? Como la nube o algo así. ¿Y ya estaba muerta ella, con toda la chacata Sí. ¿Y quién te ¡Ay, yo no estaba Ella dice que se apagó mañana y dice Niri se arrojó Ella le daba el y parece que le dio el ataque. le dijo y se me murió. ¿Cómo se llamaba ella? 37 oh, años. años. ¿Cayó ese río, ah. Yo no estaba aquí. El cadáver fue llevado a la morgue del Hospital Público San Vicente de Paúl para realizarle los estudios correspondientes. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.